Ahí sí. Hola, hola amigos, espero que se encuentren muy bien. Eh, en este momento yo les voy a presentar un, pequeñ un pequeño recurso para que ustedes puedan aplicarlo en sus canciones o en la progresión que ustedes estén realizando. Se trata en aplicar una pequeña descendencia hasta llegar a un disminuido. Eh, vamos a explicarlo en este momento y pueden ustedes observarlo eh, lo que realizo en esta... Eh, en este recurso, ok? Vamos, vamos a hacerlo Ok, el bajo, descendemos de la siguiente manera En este caso para caer a la... Ok. Y en la mano derecha aplicamos esto. Un tono. Medio tono. Y caemos otra vez a la... La menor. Ok. Ese es el recurso que vamos a aplicar en una canción. No sé si ustedes la conozcan. Es una canción que dice Dios está aquí en la tonalidad de do mayor. ¿ok? Vamos a aplicar este pequeño recursos. recurso. Recurso. ¿Vieron cómo, cómo lo apliqué? Es, es algo sencillo, no es tan complicado. Solamente bajamos los dedos en la mano derecha, un tono. Y medio. Y en la mano izquierda, solo la nota inferior. Medio tonos ¿Ok? Y es de esa forma que aplicamos esta canción. Por ejemplo, de esta forma. Dios está. otra vez Dios está aquí. y de esa forma que aplicamos en una canción este pequeño recurso y de esa forma les quería compartir a ustedes este recurso para que ustedes puedan aplicarlo también y para los que no se inscriben todavía en la clase en, el, en un grupo privado que cree en facebook para las clases que voy a estar dando eh, gratis, totalmente gratis eh, Desde cero Desde cero, totalmente gratis Ya tengo ya tengo todo el material preparado Para poder realizar las clases gratis con ustedes eh, Simplemente debemos llegar a 500 personas Para poder arrancar con la clase Ese es el tope para poder arrancar con las clases gratis Y que sea de gran bendición para cada uno de ustedes ese recurso y obviamente no para los que quieren recibir clases personalizadas eh, también pueden contactarse en esta misma página y le estaré dando los detalles de las clases personalizadas ok vamos a tratar acerca de muchos temas que les parecerá que les será de gran importancia y de gran utilidad para el resto de su vida en la en el ámbito musical así es me despido de todos ustedes y hasta la próxima les traeré otro video más, ¿ok? Bendiciones, cuídense todos.